Campeones de League of Legends en 10 segundos Belkos Sus habilidades dejan esta marca Que cuando suba a 3 Hace más daño Tiene una pelota que se separa Y si quieres la puede separar antes Hace una galleta en el piso Que después se levanta Con esta cosa que levanta el enemigo Dispara un rayo láser. Si querés que tu campeón favorito Se haga en un video Escribilo en los comentarios